Muy buenas, hoy os quería traer una reflexión. Hace no tanto escuché una frase que decía Si temes al fracaso, vas a fracasar. Y yo la relaciono con Si temes a la enfermedad, vas a enfermar. Se me parece mucho. Y esto me viene porque desde hace ya unas semanas que han quitado la prohibición de llevar mascarilla en la calle aquí en España. Y sin embargo... Pese a llevar dos o tres semanas ya sin, sin la obligación, hay muchísima gente, más del 50% o del 80% que lleva la mascarilla en la calle. Pues bueno, cada uno eh, pues tomará las decisiones que crea conveniente. Pero lo que te quiero decir es que no lo hagas por miedo, no lo hagas por temor a enfermarte. Porque si las autoridades sanitarias han quitado esa restricción es porque ya estamos... En una situación donde se puede y los beneficios y los perjuicios de hacerlo, pues no compensan. Porque al final, de todas las bacterias que hay en el ambiente, el 99% no son malas, son buenas y te benefician a la salud. Entonces, estás perdiendo mucho contacto con el aire, con la naturaleza, con el exterior, que quizá te está haciendo bien y no, y no lo estás aprovechando. De todas maneras, ya sea que llevas la mascarilla o que no la llevas, toma tus propias decisiones y no te deje llevar por el efecto este que te comentaba, de por el miedo, por el temor a enfermar. Es, quizá conoces el efecto placebo, ¿no? que es cuando te da una, una pastilla que tú crees que tiene un efecto de medicina y, y realmente como tu mente está pensando que eso va a tener un efecto, pues es realmente la mente la que va a hacer un efecto, porque la pastilla no tiene nada, tiene, tiene vamos, sustancias que no son activas. Pues el efecto nocebo, que no es tan conocido, es el efecto contrario. Cuando tú crees que algo te va a hacer daño, te va a dañar, al final te lo crees, tú mismo, tu mente, te, acaba, te acabas eh, teniendo ese, ese, ese mal, ese malestar. Entonces, se me ocurre aquí con lo de las mascarillas ten cuidado con el efecto nocebo no te dejes guiar por ello y si quieres llevar la mascarilla en la calle pues adelante y si no hay que llevar, pues adelante pero toma tus decisiones y cuida tu salud tu sistema inmunitario saludos